Bien, y nos metemos ya en el repertorio de, de otra saga de dulceneros que para nosotros quizás ha sido la más importante porque nos ha aportado muchísimos datos y porque de alguna manera también eran prácticamente profesionales. Gelasio Quintana nació en 1902. Su abuelo, León Quintana, y su padre, Jerónimo Quintana, naturales de Gatón de Campos, Valladolid, eh, Gelasio tocó con sus tíos Antonino y Victoriano, también dulceineros, entre 1918 y eh, 1922 Cobraban el baile con un burro para recoger el trigo Cada mozo pagaba dos celemines de trigo y siete reales por el baile de todo el año Tocó con un dulceinero de Villalobos, pueblo de Zamora, poñado, apodado Ñañarra y le enseñó música eh, Ramón Cogiola, que era un italiano que había venido con una compañía de cómicos, ¿eh? que recaló en Zamora huyendo de la Primera Guerra Mundial. Tocó en los años 40 para la Cátedra de sección Femenina, La Caja, ¿eh? porque él sobre todo tocaba clarinete, requinto, etcétera, Y falleció el 29 de mayo de 2010, con 107 años y 262 días. Luego hablaremos más al respecto. Gelasio Quintana, procesión de San Isidro, que era del repertorio de eh, su padre y de su abuelo, de su padre Jerónimo Quintana y su abuelo eh, León Quintana. Esta música, en 7x8, venía de la zona de Gatón de Campos, eh, zona donde también hay muchos, muchos danzantes. ¿eh? Vuelve a ser un 7x8. Procesión de San Isidro, sí, me acordaba ahora, según según lo estaba diciendo, de lo que me comentaba Gelasio, porque yo toqué con él, de hecho la cassette que tengo grabada en Tecnosaga de la música La de Zamora, pues grabé con dos cajas, Gelasio Quintana y, eh, y Anico, Victoriano Santiago, el hijo del tío, del tío Chiflero. Eh, que los mozos en el pueblo, cuando hacían la procesión de San Isidro, eh, se las arreglaban para que cuando tiraran el cohete sh -sh -pum, eh, cayera justo en el, en un toque de la. en un corte de la caja y el bombo. Eh, o sea que estaban. Tararatán, tararán, tarin, tan torari, <tose> tataratán, tararatán, tarin, tan torari, tan tan trilleridon, tan tan tiro, tatiro, tan trilleridon, tan trilleridon, pum Ahí trataban los mozos de hacer coincidir el cohete. Eh, cosas por el estilo, lo estábamos contando aquí en Villanueva del Campo, pero que sin duda se darían en, en más sitios más